En el artículo Demasiada vida sin rastro denunciamos que son miles de decenas las historias de vida y de personas las que se nos ocurren entre los dedos y que al final se quedan en un número o en una fría lápida de hormigón en cualquier pueblo de nuestra frontera sur.